Nadie ha venido disfrazado, tenéis un sentido del ridículo muy agudo. Que Estamos en un seminario que va de... Yo de ponente. <risa> yo, yo voy disfrazado. De ponente. Que... Ah, ma, tenemos hombre de negro, tenemos hombre lobo... Sí. Normalmente tenemos... voy disfrazado de Spiderman, este es mi disfraz de hoy. Que sí. Ah, que tú eres Spider-Man. Yo voy por ahí así. No, no, yo soy Spider-Man. Spider-Man es un primo mío. Ah, bueno, bueno. Yo es que hijo, tengo esa... Yo esa, voy disfrazado... Yo Vamos. De... De... Bueno, que veo que nadie se anima... Pedro, Uy, mamá, Pedro una también una mano va disfrazado. Super alta. vienes disfrazado. Claro, Pedro viene disfrazado no. de Peru. Hablo de, de alguien de por ahí detrás. Vamos a ver. ¿Tú vienes disfrazada de qué? A ver. Mm, Cachis el amar de alcaldesa. A ver, ¿nos lo cuentas? Ahí. ¿Nos lo vas a contar? Bueno, eh, estamos en Málaga y en Málaga el baile típico son los verdiales. No sé si lo conocéis. Bueno, pues esto es una vara de mando, en tamaño boli, bic. Pero yo vengo de alcaldesa. ¿Veis? Nada, esto es, esto es puro sentido del humor. ¡Hombre! Pero bueno, que me, da mí, que me da a mí que no tenemos por aquí nadie más. Es que. Uno, uno solo. Uno solo. Creo que hay Yo veo a alguien disfrazado, me parece, ¿eh? Me parece. A ver. Es, que, es, que, es que, que os veo, veo yo, tenéis tenéis partida, cara de, pues, de lunes, esto no es, que no, es cara de no, no, sábado. No, a veces más la cara. Pero, pero, pero Andy, esto hay sí. que arreglarlo, tú... Sí. tú Uy, aquí, aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, cuéntanos. No. Yo he las palabrotas, yo he las palabrotas. yo no, no, no, no, no, eh, eh, yo también. <risa> sí, yo Ah, que sí, que sí, que viene, que viene preparada. Las palabras salen por, por el tema de YouTube tienen los los, los rant ratings. O sea, yo Anda. Tengo el PG13 que en teoría es cuidadito porque es para niños. Sea, es que Andy, se nos está multiplicando esto. Hola. Algunas, algunas, eh, pero, eh, ha llegado el momento de. Nos han engañado y esto de verdad de que os ha convencido, ¿eh? eh. Perdona, no que, que, que no ha llegado te ya te el momento de los disfraces. Los Hemos terminado con las preguntas. Sí. El evento no da tiempo sí. para más. Entonces ya es las personas es, es que todo, quieran si participar en el casual, concurso de disfraces, de que por favor, primero asuman la posible pérdida de dignidad. Y luego que por favor vayan viniendo al escenario para hacer la, la entrega. ¿Eh? ¿Qué, cur, oh, vale. ¿Qué currado? Vale, pues que, que ¿quién más va a participar? Sí. ¿Quieres un micrófono? ¿Quieres que se te oiga en el vídeo? ¿Te lo dejo? No, no, no te... <risa> es que ellos sí te oyen, pero cuando luego se grabe y te publiquen en YouTube y salgas en YouTube y pierdas la poquita dignidad que te quedaba, pues a lo mejor no se te... <risa> no se te... <risa> bueno, <risa> no se te... <risa> si conseguimos... Me llamo Teresa Floro. Eh, estoy completando mi formación en en temas de redes sociales y también de marketing digital. Es muy importante, Teresa, que todo el que salga aquí haga lo que tú estás haciendo, que hable de eh, en qué consiste su trabajo si, sí. y si tiene un, un producto, pues que lo diga brevemente, claro, no podemos dar muchos sí, detalles. Sí, yo también tengo preparada una tarjetita que luego en el, la hora de comer, pues... Me imagino que ya sabréis todos que estáis invitados a comer. Yo os mandé el email, que luego en el, en el mismo sitio del catering... ¿Dónde está la chica bolsa? No la veo. ¡Ah! Puedes subir ya, si quieres. Tenemos solamente dos, y yo que soy un poco cazarilla, yo no cuento realmente. Mira, lo ideal, lo normal... <risa> Mira, vamos a ver, para mí lo normal es que este vestido se pone... Pues yo lo hago recortable, o sea que yo me lo pongo encima, y, ca y ya la imaginación de cada uno. ¿Le dejas el micrófono a tu compañera por si quiere decir algo, aprovechando su oportunidad para perder la poca dignidad que le quedaba? <risa> eh, bueno, buenos días de nuevo. Soy Patricia Mancilla. Patricia, horrible. ¿nos ves? ¿Tú nos ves a nosotros? Estamos aquí, ¿nos ves? Veo, veo, Bien, guay, perdita. No bueno, soy el sentido del ridículo que hay por aquí ahora mismo abundando. Yo no he tenido tiempo de preparar disfraz, pero mmm, la imaginación al poder y aquí estamos, con vuestro sentido de ridículo para todos vosotros. Muchas gracias. Pásale el micrófono a tu compañera de la derecha. Ah, venga, Gracias. Bueno, yo soy María Trujillo, Mara Trujillo9 en Instagram, eh, perdón en Twitter, en Instagram María Trujillo Zambrana, no de incógnito, pierdo la dignidad en menos dos. Vamos, que hoy vengo de alcaldesa y otro día puedo ir de surfera, lo que haga falta. Nada más. Bueno, estupendo, ¿no? Al final, el sentido de ridículo por lo menos se lo han quitado. Bueno, como se han animado y además. Bueno, que... ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, otro! ¡Competencia! ¡Hay competencia! Bueno, bueno, adelante. Adelante. Tengo que anunciaros que esto se va, digamos, a sortear del siguiente modo. Venga, alcaldesa, tú por Venga, tú aquí. Un instante, un instante, un instante. Esto se va a hacer del siguiente modo. Cuando él se presente y diga la temática de su, de su disfraz, luego, mediante aplausos, vamos a poner, quien más aplausos reciba se quedará con la cámara. Eso sí, no vale aplaudir hasta el infinito, ¿eh? Bueno, cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos una página, en este caso, de gastronomía, de productos típicos andaluces, que es más típico que nosotros, que es... <ríe> ¿Maragueño? <gastro> flamenco. <ríe> Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Eh, Javier, mi nombre es Javier. Javier. En este caso, lo que pasa es que no venga afinado con la garganta. Uno verdiales Un o algo le, le decimos que se arranque. Es <ríe> sábado y después del viernes... Bueno, la verdad que agradecemos profundamente que hayáis bueno, animado esta situación en la que... La chica Bolsa, adelante. Alcaldesa. Andaluz, ahí está. Bueno, la verdad que nos avisa con una sonrisa, cosa que no tiene precio. Y bueno, yo creo que por orden de, de intensidad con el tema de los aplausos, Andy, yo creo que la chica bolsa ha sido la más intensa. A mí me ha resultado la más intensa. Así es que. Felicidades. Bueno, eh... Un pequeño último detalle. Como ya os comentaba antes, que estamos un pequeño equipo productivo comenzando a trabajar. Si alguien quiere prestarnos apoyo, colaboración o cualquier otra cosa en tema de financiación, publicidad o lo que sea, pues estamos abiertos a sugerencias. Muchas gracias.